Buenos días. Buenos días profesora. Tengo excelentes noticias para usted. El curso que dicto en el verano a sus 15 alumnos, ahora será presentado en línea. Fantástico. Sí, es todo un éxito, ya se han inscrito 62 estudiantes de diversas edades, origen, raza e idioma.